Hola a todos. Soy Juan Ramón Camarillo y en este video voy a hacer un ejemplo del análisis de flujo de carga. Tenemos este sistema que tiene tres nodos. Dos nodos de generación y un nodo de carga. Este problema lo inventé, no está en el libro de Bergen, pero el esquemático sí lo tomé en el libro. Tenemos estos valores conocidos, la tensión y el ángulo en el nodo Slack, que es el nodo 1. La potencia activa y reactiva en el nodo de carga, y la tensión y la potencia activa en el nodo de generación. Debemos hallar entonces los ángulos en las barras 2 y 3 y la magnitud de la tensión en el nodo de carga. Para efectos del ejercicio esta será la matriz Y bus. Como les dije es un ejercicio que me inventé, aunque está basado parcialmente en uno de los ejercicios de sistema en por unidad que hice en un video anterior. Para cada ángulo desconocido vamos a tener una ecuación de potencia activa, y para cada tensión desconocida vamos a tener una ecuación de potencia reactiva. Por esto puse al pie de sus pantallas las ecuaciones. Para que recuerden de dónde sale. Acabo de recordar por qué seleccioné este ejercicio, y es porque tiene valores tanto de conductancia como de susceptancia en las líneas de transmisión, lo cual hace más complicado el ejercicio. En la mayoría de los ejemplos de los libros solo detiene el valor de la susceptancia. La forma como yo construyo estas ecuaciones, porque me parece más fácil, es primero la parte que involucra las susceptancias y luego la que involucra las conductancias. Entonces, Siempre vamos a tener iniciando el producto entre las dos tensiones entre las cuales está fluyendo la potencia activa, multiplicado por el valor de la susceptancia entre los dos puntos, multiplicado por el seno de la resta de los ángulos entre los dos puntos. En este caso que tenemos una matriz llena, también debemos tener en cuenta un término adicional, que corresponde a la tensión del nodo al cuadrado por la conductancia del nodo. La segunda parte de esta ecuación es bien parecida a la primera parte. Solo se debe reemplazar la susceptancia por la conductancia y el seno por el coseno. Dibuje las ecuaciones de esa forma para que se vea la simetría entre los dos términos. Con eso construimos la ecuación de potencia para el nodo 2. Para la ecuación de la potencia activa del nodo 3 hacemos el mismo procedimiento que en el caso anterior, y queda la expresión que muestro en pantalla. Para el caso de la potencia reactiva entonces el procedimiento que sigo es el siguiente, primero tengo la parte que involucra las conductancias. Esto lo hago de esta manera porque estos términos tienen signo positivo. Igual que en el caso de la potencia activa, siempre se tiene el producto de las tensiones entre los nodos, en este caso la conductancia entre los nodos, y finalmente el seno de la resta de los ángulos entre los nodos. Se repite ese procedimiento para cada línea que esté conectada al nodo. En este caso vamos a tener un término cuando la matriz es llena, que corresponde a la tensión al cuadrado por la susceptancia conectada a ese nodo. En este caso, todas las ecuaciones que involucran a la susceptancia tienen signo negativo, como se ve en sus pantallas. Finalmente, para los términos que acompañan a la susceptancia, además del signo negativo que ya mencioné, se tiene el producto de las tensiones, la susceptancia y el coseno de la resta de los ángulos entre los nodos. Con esto terminaos esta parte de construcción de las ecuaciones. Lo que hago es reemplazar los valores que son conocidos en cada ecuación y estas ecuaciones las anoto aparte. Reemplazando los valores conocidos tenemos esas ecuaciones que muestro en pantalla. Las ecuaciones que hallamos en el paso anterior las uso para calcular el Jacobiano, que resulta de calcular las derivadas parciales de cada ecuación con respecto a la tensión y al ángulo. Pueden seguir las ecuaciones para calcular el Jacobiano, pero personalmente me parece más fácil de calcular las ecuaciones de las potencias, reemplazar los valores conocidos y por último sacar las derivadas parciales para obtener el Jacobiano. Cada componente del Jacobiano es el que muestro en pantalla. Los invito a que se regresen al paso anterior, tomen lápiz y papel y anoten las ecuaciones. Luego calculen las derivadas parciales para cada ecuación, y verifiquen que llegan al mismo valor que muestro en pantalla. Recuerden que para comenzar las iteraciones, tomamos como valores iniciales para las tensiones 1 en por unidad y 0 para los ángulos. Con esos valores calculamos las primeras potencias, teniendo el resultado que está en pantalla. Calculamos la diferencia entre la potencia calculada y la conocida. Verificamos si se cumple el criterio de parada. En este caso, el criterio de parada es que la diferencia entre la potencia calculada y la conocida sea menor que 0.001. Como no se cumple entonces procedemos a hacer una iteración del método de Newton. Calculamos el Jacobiano, el Jacobiano inverso, los valores mejorados y la diferencia entre la suposición inicial y los valores mejorados. Calculamos nuevamente las potencias y verificamos si se cumple el criterio de parada. Como no se cumple nuevamente, aunque estamos más cerca, repetimos el método de Newton. Nuevamente se calcula el Jacobiano, el Jacobiano inverso, y finalmente el nuevo valor mejorado. Reemplazamos los nuevos valores en las ecuaciones. Calculamos la diferencia entre los valores conocidos y los calculados, vemos que todos están por debajo de la tolerancia deseada. Por lo tanto, Paramos en este punto y nos quedamos con los valores de tensión y ángulo que acabamos de calcular. Con los valores que acabamos de calcular, calculamos entonces las potencias desconocidas y verificamos que las potencias generadas y las consumidas sean iguales. En este caso como hay pérdidas, hay que calcular las pérdidas tanto de potencia activa como reactiva en las líneas para hacer el balance de potencias. Finalizo esta presentación con una comparación de métodos. Existen al menos tres métodos para resolver un flujo de carga. El primero es el método completo, que acabamos de hacer. En este método calculamos la matriz Jacobiana completa. Aplicando este método hacernos tres iteraciones en total, y se tarda 0.340 segundos. Todos los métodos los programé en el software de MATLAB. Existe un segundo método, que se llama desacoplado. En este caso solo se tienen en cuenta las submatrices que tienen la derivada parcial entre la potencia activa con el ángulo y la potencia reactiva con la tensión. Las otras submatrices se reemplazan con ceros, y la matriz jacobiana se calcula en cada paso. Para este caso se hacen un total de 5 iteraciones, y el resultado es el mismo del método completo, pero tarda solo 0.298 segundos. Finalmente, está el método desacoplado rápido, que es igual al desacoplado, pero en este caso la matriz jacobiana se calcula en el primer paso y se mantiene constante. Para este caso se hacen también 5 iteraciones. El resultado es muy parecido a los anteriores, pero en este caso el tiempo de ejecución se reduce a 0.230 segundos. Estas diferencias parecen pequeñas porque el sistema también es muy pequeño, pero para sistemas grandes esas diferencias son mucho mayores. Por esta razón, el método más usado es el desacoplado rápido. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los invito a que le den me gusta si les gustó y que se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.